Primera de Crónicas, capítulo 28: David convocó a Jerusalén a todos los dirigentes de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército al servicio del rey, los comandantes de millares y los comandantes de centenas, y los funcionarios encargados de todas las propiedades y el ganado del rey y de sus hijos junto con los funcionarios de la corte, los guerreros y todos los mejores combatientes, el rey David se puso en pie y dijo, «Escúchenme, hermanos míos y pueblo, yo quería construir una casa como lugar de descanso para el arca del pacto del Señor, como escabel para nuestro Dios, así que hice planes para construirla. Pero Dios me dijo, no debes construir una casa para honrarme, porque eres un hombre de guerra que ha derramado sangre. Sin embargo, el Señor, el Dios de Israel, me eligió de entre toda la familia de mi padre para ser rey de Israel para siempre. Porque eligió a Judá como tribu principal, y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre se complació en elegirme rey de todo Israel. De entre todos mis hijos, porque el Señor me dio muchos, el Señor ha elegido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono y gobierne el reino del Señor, Israel. Me dijo, tu hijo Salomón es el que construirá mi casa y mis atrios, porque lo he elegido como hijo mío, y yo seré su padre. Me aseguraré de que su reino sea eterno si cumple con mis mandamientos y normas como lo hace hoy. Así que ahora, a la vista de todo Israel, de la asamblea del Señor, y mientras Dios te escucha, asegúrate de obedecer todos los mandamientos del Señor, tu Dios, para que sigas poseyendo esta buena tierra y puedas transmitirla como herencia a tus descendientes para siempre. Salomón, hijo mío. Conoce al Dios de tu Padre. Sírvele con total dedicación y con una mente dispuesta, porque el Señor examina cada motivación y entiende la intención de cada pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Presta atención ahora, porque el Señor te ha elegido para construir una casa para el santuario. «Sé fuerte y haz el trabajo». Entonces David le dio a su hijo Salomón los planos del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las salas superiores, de las salas interiores y de la sala para el lugar de expiación. También le dio todo lo que había planeado para los atrios de la casa del Señor, para todas las habitaciones circundantes» para los tesoros de la casa de Dios y de las cosas que habían sido dedicadas. Además, le dio instrucciones sobre las divisiones de los sacerdotes y de los levitas, para todo el trabajo de servicio de la casa del Señor y para todo lo que se utilizaba para el culto en la casa del Señor. También estableció la cantidad de oro y plata que debía emplearse en la fabricación de los diferentes objetos utilizados en todo tipo de servicio. El peso de los candelabros de oro y de plata y de sus lámparas, según el uso de cada candelabro. El peso de oro para cada mesa de los panes de la proposición. Y el peso de la plata para las mesas de plata. El peso del oro puro para los tenedores las jofainas y las copas, el peso de cada plato de oro, el peso de cada cuenco de plata, el peso del oro refinado para el altar del incienso, y por último, los planos para el carro de oro con querubines que despliegan sus alas, cubriendo el arca del pacto del Señor. Todo esto está por escrito de la mano del Señor que me ha sido dada como instrucciones, cada detalle de ese plan, Dijo David. Entonces David también le dijo a Salomón, Sé fuerte, sé valiente y actúa. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, mi Dios, está contigo. Él no te dejará ni te abandonará. Él se encargará de que todo el trabajo para el servicio de la casa del Señor esté terminado. Las divisiones de los sacerdotes y los levitas están preparadas para todo el servicio de la casa de Dios. La gente estará dispuesta a usar sus diferentes habilidades para ayudarte en todo el trabajo. Los funcionarios y todo el pueblo harán lo que tú les digas.